Craniana o craniana? ¿cómo están? Aquí de manteles largos muy largo. Por fin, por fin, ya tenemos ¡Vamos, bajista! Yeah. Sí, la neta <tos> es que estamos de plácenes, estamos muy contentos, estamos, ¿cómo decirlo? Jubilosos, jubilosos Jubilosos, exacto, <risa> Jubilos. estamos Sí, queremos compartirte que está aquí Carlita con nosotros <risa> La nueva integrante de Cranion Todos felices y contentos Hemos estado ya tocando unos días y la neta es que pues muy chido, ¿no? Hay buena vibra, buen entendimiento, es un gran músico la Carlita, entonces... Pues, no tapa agustísimo. el baño. Aún <risa> no, ¿no? <risa> no, no, no. Y bueno, pues sí, mi, mi, mi niño craneano, mi niña craneana, después de una búsqueda intensa en todas las pulquerías y <risa> bares de mala muerte de este país, Llegamos a uno que... Bueno, nadie pudo entrar, mandamos a alguien a que la sacara. <risa> y aquí está con nosotros. Yo quiero hacer una mención <risa> especial, perdón. Uh, quiero agradecerle a todas las chicas que hicieron favor de comunicarse con nosotros, de venir a audicionar, de mandar sus videos. Eh, se les agradece, este, finalmente Carlita quedó. Y pues yo más quiero agradecer eso, ¿no? Hubo sí. mucha respuesta de sí. parte de, de la gente. Fue muy difícil, hubo muchas cosas que tuvimos que tomar en cuenta, pero bueno, aquí estamos. Sí, sí, sobre todo eso, vino muchas chavas muy talentosas, pero es como en todo, de la que más eh, se acercaba, más bien la que encajó. cuadró y encajó justo en el lugar, fue Carlita, musicalmente hablando, este, vinieron muchas chavas muy talentosas y todo, pero Carlita llenó el perfil al 100, eh, muchas cosas que se, que se ven para poder este, concretar un proyecto como el de Cráneo. Es por eso que ahora está con nosotros. Todavía no la calamos en el bar. La pudimos a sacar de uno, pero todavía no sabemos. Sí, porque no me vieron, ¿eh? Eso sí, eso sí. Y bueno, pues estamos muy contentos y pronto, pronto estarán viendo más materiales ya con Carlita arriba del proyecto, al 100, y sobre todo, no pues la van a ver tocar. Así que ya sabes, amigo ucraniano, chido que, que estás aquí con nosotros otra vez, desde el otro lado y conociendo a, a, a Carlita. Carlita Enríquez, va. Sí, Carla Enríquez. ¿Qué toca la morra? No, y gracias a todos también por la oportunidad y que, que bueno que, que estamos aquí. Yeah. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. A ver, sí, pero vamos a hacerle una preguntita. ¿eh? ¿Qué opinabas de Cranion antes de que estuvieras fuera y qué opinas de Cranion ahora que estás dentro? Ok. Antes, este, pues mi opinión era que era una banda que yo veía formal, seria, o sea, que estaba con todo, ¿no? y su música me gustó mucho, pero ahora que he podido incluso estudiar y adentrarme en las rolas, eh, me siento pues, muy atrapada también, ¿no? y con ustedes, eh, su vibra y todo está, está muy chido, caí en blandito, ¡ah! Idea, <risa> ah oui, oui. ¿De dónde vienes, Carlita? Este, pues yo vengo de aprender así iba a al chilazo así ah, es pues sí, claro. igual que ustedes gordas <risa> al puro chilazo bueno yo vengo de, de aprender así tocando empecé con covers y ahí estuve dándole dándole ya como dijeron me sacaron de la pulquería y, eh, cuáles son tus influencias nada mis influencias rock me encanta el rock clásico este yeah. de antes Led Zeppelin Beatles Grand Funk, Grand funk uh, este, esas son realmente mis influencias. La vieja escuela, sí, la, otro, chido, la, es la chida, es la chida. Es, es casi trae las mismas tendencias de ¿Sí? la abuelita, uh -huh. era la clásica de la banda también. Ok, sigo con eso también. Sí, sí, te dije que bueno, pues está chido, ¿no? está chido y pues, ¿cuántos años tienes tocando? Ah, tu experiencia musical? Ok, oh. llevo, Se pues, empecé a aprender el bajo eh, a los 18, 19 años, Uh -huh. Pero tocando, pues tengo 27, entonces claro. ya tengo como 7, 8 años. ¿Y por qué bajo y no culele o vihuela? O guitarra. Porque o... llegué al bajo por casualidad, o sea, de hecho empecé con guitarra, o sea, quería aprender guitarra por el mismo rollo del rock. Ah, ya. Y me gustaba mucho, pero por un amigo así de donde yo trabajaba me dijo, oye, ¿no conoces a un bajista? Y yo así de, no, y así, yendo varias veces hasta que me dijo, oye, jálate, este, yo te enseño, ¿no? Y yo así como. Por las ganas de estar en la música, pues calé, ¿no? Y me enseñó así y ya me quedé ahí en el bajo. Ok, oh, pues chido, ¿eh? Porque uh -huh. este, no cualquier persona puede ser lírica. Sí, algo así no, empecé. No no a todo mundo se le da. Bueno, a mí no se me dio. <risa> Quiero decirles que a Car Carlita ya la conocíamos desde hace dos años. Uh -huh. Nunca hubo la necesidad, pero ella era el backup de la abuela. Y curiosamente, aunque vinieron muchas chavas a, a audicionar, se queda el barco de la abuela, que era Carlita. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, pronto van a ver a la Carlita en acción. Otro boleto. cráneo sigue adelante, el poder del rock. Redes, niños, no tienen que Así que ya sabes, claro. este, suscríbete a nuestro canal de YouTube a .mx. este Ahí vas a a dar con mucha información de Cranion y suscríbete, te puedes suscribir ahí en la página para que seas parte de la legión de los Cranianos. ¿no? Muchos likes, muchos likes mis niños porque pues de esto vivimos, la neta, la neta. De los likes. Este, <risa> no, pues es que ahora eso de los likes es indispensable para que uno pueda poner algo en su mesa. Por favor, muchos likes y suscríbanse, suscríbanse, si quieren seguir viendo estos pelones, suscríbanse. Y si no, póngale chingas a su madre y pinches pelones feos y no a lo no que sea, a lo que sea. Pero póngale algo, póngale algo. Ya sabes, nos vemos pronto, cuídate bien y pórtate mal, ¿no? O al revés, pórtate, pórtate mal, mal, cuídate, cuídate bien. bien y nos vemos o en la que sigue. Cuídate chido. chido. <ríe> <ríe> ¿Y qué más le quieres preguntar tú, güey? Porque tú estás muy callado, muy pendejo, muy qué pedo. No. ¿Me ha comido, ¿o ¿qué? Ah, pues, ah, no soy, Ah, qué guachado. La ven, es más llevadiza, es no, más okay. llevadiza. No. Y bueno, este Monster, siempre presente en mi mano. Estamos buscando el patrocinio. Pero eso no tiene que ver. Rumores en mi piel anuncian tu presencia.